¿Qué pasa polleros? ¿Qué tal? Soy Kyle y con un pedazo de juego llamado Black Mesa, que es la remasterización hecha por fans del famoso Half Life 1. Bueno, ¿y tiene que ver con la temática del canal? Sí. ¿Por qué? Porque el canal es Miedo, Terror, Suspense, Aventuras. Y esto es un juego, un shooter de terror mutantes, zombies, como queríamos llamarlo. Y alienígena. Y mola. Y como todo, vamos a jugarlo. Vamos a grabarlo. Y espero que tengan muy buena acogida por vuestra parte. Ya sabéis, un fuerte like. Si os mola y queréis ver más Black Mesa, recordad, esa te ha materializado y con mucho añadido, muy chulo ¿eh? Enterizo. Un fuerte like. Y comentar qué os está pareciendo. Y qué os parece esta increíble aventura que vamos a volver a revivir. Con nuestro famoso héroe. La, eh, Gordon Prima. Vamos al lío... Mesa. Ya sabéis la entradita, la famosa entrada Nos la tenemos que comer enterita Entradita Muy guapo, eh? Hola No quiero hacer cortes Está en inglés, pero subtitulado Es una pena, el Half-Life ya se estaba Totalmente doblado, pero bueno Quiero que diga el nombre de todo, vale Porque si alguna vez Habéis jugado al Half-Life 1 Al primer Half-Life de todo me eh, añadido Y parecido. Vale Usa el motor surce Pero llevado no. hacia un nuevo, Vamos the time is un Ahí eight, está, eight, nuestro amigo seven, Barney del juego seven, Blue Otro juegazo <risa> Degrees. Nada. With an estimated high of 105. Esto en Carl Life se usaba para, a, para a, Digamos Una entradita para mostrar juegos juego tiempo. Y un poquito lo que hacía el, el motográfico por aquel entonces Era el motográfico de la cualidad por cierto Por si no lo sabía ahí Y aquí igual Aquí la entrada obviamente tú no me la van a omitir eh, una entrada de 10 minutos Bueno, pero bueno eh, Este primer vídeo va a ser poquito más un poquito más largo de lo normal, voy a procurar ese vídeo de media hora voy a procurarlo eh, no voy a omitir nada podría coger y cortarlo, pero no, no voy a omitir nada voy a ir lo más rápido posible, vale? Dejarla Light 1 me lo he pasado un millón de veces el Dark Mesa me lo he pasado una vez pero nada más que la primera parte porque es la Mesa de pago, vale? hay que comprarlo, pero antiguamente voy a pausar que seguramente el juego me da, os está muteando bastante Antiguamente, el juego, el juego vale, eh, como, como lo diría yo En la mesa cuando empezó, era gratuito para probarlo Pero solamente la primera parte Ya totalmente acabado, totalmente funcional, con multijugador y de pago a aplicar el cambio, y esperemos que me podáis escuchar, ¿vale? No voy a hablar mucho En el juego me voy quejarme, quejarme en la madre que espero... Vamos a disfrutar una experiencia de gameplay o Hard Life. Recordemos que el Hard Life, voy a hablar un poquito harto para que se tape lo de Hard Life tuvo varios cambios en la entradita. Varios cambios, ¿eh? Y yo lo he jugado a todas las versiones. ¿eh? el uno de verdad todo. Vamos. Due to the high toxicity of material routinely handled in the Black Mesa compound, no smoking, eating or drinking are prohibited in the Black Mesa Transit System. La evolución gráfica. Bueno, aquí hay un fallo de, de sombra, pero bueno. La, bueno. de sombra estúpido, pero bueno un momento, que me queda aquí aquí, ya vamos donde fue esto, la verdad, es un poco rollazo pero creo que lo veáis, Por si no habéis jugado a la mesa quiero que lo veáis, vale, bien visto Detalles de las animaciones. Y todo vale. Recordemos: motor gráfico surce. El anticuadro. Ya está anticuadro, lo eh? sé. Pero el motor gráfico surce. Aún sigue dando guerra en Black Mesa y en muchos otros juegos indie. Pero mira, textura bien, textura En realidad, con textura de buena calidad se ve todo muy bien. Sí, de hecho, el Hardway 1 usaba textura para poder iluminar. La parte de la 1 veía parecía que estaba iluminado. No, eran texturas. Le habían dado un... una iluminación en la propia textura y parece que estaba iluminado, pero no, era tu textura. Aquí se hay luz, ¿veis? ¿vale? Aquí se el luz. La textura, bueno, y lo tengo puesto al máximo, ¿eh? No crees que está el juego... hay un fallo de textura ahí, vale. hay un fallo eh, eh. Está al máximo. Me río de ti Aún así ya os digo Si habéis jugado Soy fan del Half-Life Vale eh, Y nunca habéis jugado A Black Mesa Os va a molar bastante Y os animo Que si lo queréis Lo podéis comprar perfectamente En Sting está un baratito ahora mismo Ahora mismo está en oferta guarda un Remember More lives than yours puede your fitness. Bueno, ya... ya empezamos para mostrar un poquito de efectos parciales, para que veamos cómo va y todo también así el uno. El uno ya nos un botín aquí rayito para que para veáramos para ver el juego en sí. Veis que aquí hay como. Ya me uso mucho hacer para el mundo la openings esa mola, si, si tiene un familiar cualificado, aunque sea para llevar... ...materiales de un lado a otro, llámalo, si no que ...está bien, eso no se lo para ¿eh? Bueno, eso que le inicia un poco... Pero es una de las intros más épicas y recordadas en el mundo gaming. La entradita de Hard Life. Esta entradita, este un icónico de tranvía que te está metiendo a un sitio que de hecho mola porque aquí juegan con la mente te están metiendo en un sitio, de en un sitio te un que, como te estoy metiendo <risa> en la boca del lobo tío <recrios> te estoy metiendo en la boca del lobo y sabe que se va a liar parda saben de que va al juego sabe de, de, de que trata y sabes que se va a liar parda y te estoy metiendo en toda la puta boca del lobo Ahí está El cabroncete, Bueno, no el cabrosete no Yo creo que tú ya la Now at... Llegando C, test labs and control facilities. Oye, yo 10 minutos Hemos tardado 10 minutos. no me voy a cont Please stand contando no me voy a pasar más alto. Sure al ah, no Ahora. Buenas tardes, Freeman. Parece que estás running late. No, been these parts. A Barney. Barney, Barney es y el del juego el de la, la pensión Blue Shift, vale. También de Hardline. Blue Shift y luego ta, y también está ta Opposing 4 Es decir, ves la vista que había un otro policía, no, este paso no, paso un paso paso otro guarda y Opposing 4 es vista desde el ejército que viene aquí a atacar. Esto estaba en el 1, a quien le ha metido Le da un poco más de realismo, contra de calidad, contra de... Hey Mr. Freeman, I had a bunch of messages for you, but we had a system crash about, I don't know, 20 minutes ago and I'm still trying to find my esto, esto, sigue puesto, que es una que un patrón were also some down in the test too, Pero Mientras que hable no puedo You do know I have a gun, right? Hey, It's happening. Doctor, Cut it out. Oh, was correct. Doctor, Please report come on, Gordon. What are, reaction reaction What are you trying to flash. do? Give me the trouble? Reaction yeah, yeah, I'm here. logro que ya lo he hecho porque estuve probando el fuego más eh? allá. Yeah, well, bueno. No. Todo todo nuevo, me voy. han añadido un montón de, de pasillos y de todo Ahora hay es científica, hay más variedad en lo científico Esto es una cosa que nunca... Te diría a, a una lata, ¿no? Y pues estar abierta, tío Esto otro logro que había, que ya no lo he hecho. Vale, ah. mierda. ¿Qué Vamos corriendo Adiós. Aquí hay otro logro que no te dé papel de debate. No A ver, o yo os lo enseño, ¿vale? Para que os espay. Vale. Vale. Bañera. Hay que quitar el traje de Freeman Ah, verdad, vale, perdón La emoción Vámonos Welcome to the HEV Mark IV Protective System For use in hazardous environment Conditions Mark IV I Impact Reactive Arbor Activated Vamos Tengo una para que se cargue el traje oh, ya? Ah, ya puedo Ya puedo correr, perfecto Ah, Vamos. Go right on through sir. It's like here in the barrel. Hi. Ahora el loro, eh. Ahora salen dos personajes icónicos de Half-Life, tanto de uno como de los dos. ¿Eh? Si habéis jugado al 1 y obviamente habéis jugado al 2 O va a sonar O van a sonar Carga Carga no Auto ¿Habéis detrás de esa última fluctuación? No es nada Hmm. we should pasado? Hmm. ¿Qué es eso? ¿Me lo he pasado? es eso? ¿Qué pasado? eso? ¿Qué es Está un, está más abajo. de es verdad, es verdad que, lo que Es verdad, perdón, que lo que lo metía que lo metían más abajo. Eh, no no esperé que tenga yo, yo la memoria. Men. Hasta eh. Tanto juego Adiós Bueno chamber. Bit of a gamble, but we need to do it. The administrator sí, is very concerned that we get a conclusive analysis of today's sample. I gather he went to some lengths to get it. Mm. They're waiting for you, Gordon. In the test chamber. Right. Come on then, I'll walk you down. Ah, Eli been busy making last minute preparations Eli. for the new experiment. Este, a ver, este ya lo ya, ya tengo que suenar Aquí está Ali Dale. ¿Y este es? ¿Qué son en que se que el padre de la que Aquí ya siento que si no, no queremos ir Nos podemos ir <tose> Meant to do this in the first. Vámonos Primero el, el empezar un poquillo De tranquilidad, de buen rollo Que guay, no pasa nada Soy un científico focoso Soy un alto cargo Vamos oh, Una puerta Ah, here deviating a bit from standard analysis procedure today Gordon yes yes but with good reason this is a rare opportunity for us this is the purest sample we've seen yet and potentially the most unstable Now as long as we follow standard insertion procedures everything will be fine I don't know how you can say that although I will admit that the possibility of a resonance cascade <inaudible> <scenarios> <inaudible> <is extremely unlikely. inaudible> I just don't feel Gordon good. doesn't need to hear all <inaudible> this. Es oh no, oh de un profesor de alto nivel. Aseguramos administrador que nada wrong. Like mal. sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Testing. <clears throat> Everything seems to be in order. All right, Gordon, your suit should keep you comfortable through all this. The specimen will be delivered to you in a few moments. Now, if you would be so good as to climb up and start the rotors, that way we can bring the anti-mass spectrometer to 80% and hold it there until the carrier arrives. Vamos no. no, para abajo Ya, miramos la cinta we'll Vale Chicos, empieza la magia I'm seeing predictable phase arrays Gordon, we cannot predict how long the system can operate at this level, nor how long the reading will take. But please work as quickly as you can. Overhead capacitors to 105 it's probably not a problem. La <inaudible> <han> Well, no, it's well with an acceptable balance here. Sustaining sequence. We've just been informed and that the sample is ready, Gordon. It should be coming up to you at any moment. Look to the delivery system for your specimen. Honey. No, gente. Amoliala. Standard insertion. Era... ¡Mira, bichito! buen no, bueno, Se me han quitado a vida La calidad Gordon Bueno chicos Vámonos Vamos rápidamente, ¿vale? A recuperar el tiempo No lo siento amigo, pero si sí estamos ¿sí? Aquí había algo Mira, he mirado, otra vez Ahí fue más quemados, quemado, ole, mi Pero todo esto en el 1 no se puede hacer Puede meter objetos, tener que apartarlo con las manos Esto en el 1 no se puede hacer en el uno. Y mola, te dan más interacción I never thought I'd see a Residence Cascade Let alone create one Bye Schrodinger's cat He's alive Gordon Thank God for that hazard suit All the phones are out I can't reach anyone in the facility You need to get to the surface And let someone know that we're stranded down here There's no Me quedo telling en what detalle. kind of danger he's been <laughs> con, con Ardo Bye nuestro amigo. Nuestro amigo científico. No me acuerdo, creo, creo, creo que la mar. No, la mar se llamaba el, el de este. Capturaba al. al pollo frito este, al pollo asado, si lo quedaba para el como mascota. Bueno, ya no podemos ir, ¿vale? Vamos, ábreme. No tengo arma y me, estima, y me ataca encima el cabrón Va un nada ah. tranquilo, yo rescato no, pues. ¡Ah! mamma mia ¿Para como que se ve aquí ¿Eh? No, no, no, no. No. No. Well, we going to on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. no. on. Come Man, Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come y la mata esa anda. A ver se había algo pero no hay nada, ok, mierda Vámonos manda andaba en gana por algo. Entonces sería en el caso de que el policía. ¡Compete! ¡Compete! ¡Compete! ¡Compete! ¡Compete! ¡Compete! de ¡Compete! ¡Compete! capa de darme sabéis mm -hmm. es que es que como tú lo han ampliado y hay más cosas y hay más de cobertos y voluminado bueno, todo porque nunca se sabe lo que te pueden dar Ya sé que por aquí no es, pero voy a mirar para pillar cosas. Arde, no. Arde. Arde, anda. A cuidarme yo, doctor, toma lo que necesitas. Me ha abierto algo. Munición. No tengo por si. Aquí. aquí nada. No hay nada, ¿eh? Yo mismo me ha dado una piturica o algo. Este es el mío. Feelings, right nada, vámonos sí que no, vale Ay, mientras que lo mate No cotó munición ni, ni nada. Vamos a Ah, digo, ¿dónde está, ¿El policía. No. Vale. vale, pero de gracia porque yo sé yo sé que por aquí. Buenas también es del icónico del 1 este del 1 se apaga la pantalla pues vamos a quedarla No, pues ya, ya, ya, ya tenemos la pipa. mismo me podía bajar la por lo otro. No, no me acordaba. Uy, se ha durante de mi ¿eh? Qué guapo. Todo lleno de... De hidrógeno líquido. Ahora, seguramente... Pues... Ah! Ah! ah. No sé cómo voy a estar de munición, ¿vale? No sé aquí cómo vamos a estar de munición Y nada, ya lo digo Tampoco estoy en difícil en normal, en... Me mola, me mola porque yo jugué a una versión que han cambiado ahora bastante. Me mola tela. Oh, esto es icónico del rompa romper caja. que no Puta mía uve. eh ¿Está bien, tú? Y un puto ojo Ah estamos con, con los barnacles y no se llama barn barnacle barnacle ¿Qué es el nombre barnacle Ahí está. Ahí está. Parece que adorable pero es muy peligroso. ¿eh? Adorable pero en la nada aquí Nada, adorable. Nada. Uh, que eso la que iba a ir con la palanquita Te lo carga. He cambiado. De cuando yo jugué a la, a la, a la primera versión, he cambiado. ¿No? Oh, para abrir, ¿no? You can find some more weaponry. There's a security office not far from here. Take me with you, and I'll unlock the door. Tally ho Yeah, don't go need all of that. Right? Uf, granadita. Bueno chicos, nos vamos a dejar aquí por hoy, vale. Eh, Black Mesa, alias Half-Life Remasterization por um, fans. Nos vemos. You a ver. Sí. Nos vemos en el siguiente video. Un fuerte like, comentando y que os parece. Que y que iba el más fragmesa, la aventura de Gordon Freeman rematerializada, pues me despido, vamos en el siguiente vídeo.